Soy Claudia Costafreda Pires, tengo 29 años y soy directora guionista. La creación de guiones, si no nos pudiéramos defender del, del plagio o no tuviéramos derecho de autor, sería, pues, bueno, nos llevaría a no poder dedicarnos a, a esto pues, porque no estaría reconocido como merece nuestro trabajo, ya que, sobre todo en las obras audiovisuales, tiene un consumo masivo hoy en día y, y es importante pues, que se, se reconozca tal trabajo. Eh, la propiedad intelectual es una herramienta imprescindible para los creadores, eh, para to todo tipo de creadores, eh, para poner en relevancia nuestro trabajo y para poder seguir viviendo de ello.